Hoy en TenorShare te enseñaremos cómo saltar el bloqueo de MDM usando For You Key. MDM es un conjunto de software que permite monitorizar, controlar y asegurar los dispositivos móviles. Si no deseas esta función, aquí te enseñaremos cómo quitarla. Comenzaremos abriendo For Me Key y haremos clic en la opción Omitir MDM. Recuerda que tu dispositivo debe mantenerse conectado al ordenador a través del uso de un cable USB en todo momento. Una vez conectado nuestro dispositivo, haremos clic en Empezar a omitir. Automáticamente aparecerá una pantalla de carga donde podrás visualizar el progreso de este proceso, Sé paciente ya que este es un proceso que es realmente rápido. Una vez finalizado el proceso de quitar el bloqueo MDM, 4 te notificará cuando este haya culminado, luego observarás que tu dispositivo móvil se reiniciará y podrás empezar a realizar tus configuraciones básicas sin ningún problema, como lo son red Wi-Fi, idiomas, locación, región, país y demás configuraciones de seguridad. No olvides configurar también las opciones de personalización. Y listo. Ahora podrás utilizar tu iPhone con completa normalidad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar nuestra página tenorshare.es.